todos estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno hoy os traigo el unboxing review de este altavoz bluetooth de la marca Archer que me ha dejado la empresa Doeracil y bueno ya lo he abierto, lo he probado un poco y os voy a enseñar que lleva adentro este es el altavoz A226 de la empresa Archer que es un altavoz bluetooth que es resistente a impactos, a salpicaduras, o sea, tiene IP, IPX4 contra salpicaduras y IPX6 que es contra el polvo ver, Como podéis ver, en es este color, negro y naranja un negro con acabado en, en silicona y naranja en, en mate y tiene una capacidad de 2200 mAh y tiene una duración de uso más o menos de unas 12 horas aproximadamente como veis aquí luego después os dejaré unas tomas de, de altavoz tiene, tiene luz una luz LED y estas eh, características de este altavoz tiene 5 vatios y 5W micrófono y lo que le hace, le hace útil hasta este altavoz esta linterna que tiene poco más tiene unas dimensiones de 18 por 18,5 por 5,6 por 5,1 o sea que el altavoz pesa poco pesa 400 gramos 400 gramos y voy a enseñar más lo que lleva la caja que lleva Lleva un cable para cargarlo, que como siempre es USB, micro USB. Eh, ¿Qué más? Un adaptador de, de mini jack, otro mini jack para conectarlo en la parte trasera del altavoz. Lo conectamos aquí. Y el otro iría al móvil, a la tablet, al FP4, a lo que fuese. lo bueno de este micrófono lo que pasa es que ese micrófono no iba ni para tarjetas de micro sd ni para meter pendrive ni nada y lo que queda es el manual de instrucciones que viene en inglés y este gancho es para ponérselo en este lado en este lateral a este altavoz para poder llevarnos de excursión o lo que sea, engancharlo a la mochila o a cualquier otro lado y quedaré perfecto. Y bueno, ahora mismo os dejaré unas pruebas de, de sonido, unas imágenes con mi con con esta lente que tengo, que me trajeron también, que haré pronto la review, es esta lente, que lleva el modo macro y el ojo de pez, y para hacer unas buenas tomas del altavoz, para quedar perfecto. Así que, os dejo las imágenes y nos vemos ahora. Hasta ahora. estamos de vuelta a ver ahora vamos a hacer los puntos positivos de, de este altavoz y los puntos negativos aunque justo puntos negativos a este altavoz son pocos por no decir prácticamente, prácticamente ninguno Vamos primero a unos puntos positivos lo positivo de este altavoz que lleva luz eso es lo principal luego lo siguiente es que es contra las aplicaduras y contra el polvo o sea que eso está muy bien y también lleva para poder engancharlo, no como otros por ejemplo este que tengo aquí no lleva para poder engancharlo a ningún lado o sea que... pero este lleva para poder engancharlo a la mochila como he dicho antes o cualquier cosa y eso está muy bien Por otro lado lleva aquí para poder cerrarlo y es de silicona lo que hace es esto que lleva aquí tapa, tapa los orificios del auricular y, y para poder cargarlo para que cuando si se moja o lo que sea no se, no se dañe. Y poco más de decir de ese altavoz que sea positivo. Que lleva poco más. Y contra las caídas, que, por ejemplo, es que se me cae, pues, bueno, de esta manera. Y está perfecto. Poco más. Ahora los puntos negativos de este altavoz, que no lleva NFC, no lleva ni NFC, ni para meter pendrive, ni SD. o sea, esos son los puntos negativos que decide este altavoz. Lleva, se puede decir, si sí, se puede, desde aquí no se aprecia, pero lleva dos pequeños altavoces, en este lado, en este lado, que hace que suene más o menos en estéreo, no es estéreo como los altavoces estos normales de toda la vida con su buffer y todo no son igual pero es lo mismo y ahora os voy a decir el precio el precio de este altavoz está en 35 euros os dejaré el link en la descripción para que podáis comprarlo y está en color negro y naranja y en negro y blanco y poco más Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!